donde muchos no llegan, donde no llega ni al de, ni al 1 ni, ni el 3% de todos los políticos que es hacer es ser presidente de la República. ...no es Así Víctor... Presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el, el, el por qué encrucijada el presidente de la República cuando ya tiene dos periodos en la presidencia y, y de una forma fácil y una forma no, no fácil, o sino para, en el 2015 cuando se busca una fórmula para acabar una crisis Que no era tan, tan eh, agresiva como la crisis actual eh, Simplemente se empeñó la palabra y se decidió hacer un documento hasta, No empeñó la palabra porque cuando tú haces un documento y lo firmas Ya tú lo estás empeñando la palabra Porque cuando yo empeñó más la palabra Era esas ventas y esas palabras que se decían los viejos antes Que vendían finca nada más en una conversación y eso se quedaba así, era era en, en la herencia se, se, se, se respetaba eso y yo creo que, y eso es mi opinión no estoy diciendo que el presidente sea eso cuando un hombre pierde eh, su palabra, cuando no su palabra no tiene ningún tipo de credibilidad yo me, yo considero mi, si a mí si en un momento dado mis palabras no tienen la responsabilidad de mis actos si la, mi palabra no no se respeta en ningún ambiente, eh, prácticamente la, no estoy perdido. O sea, mi valor es lo que yo digo. Mi, mi, mi, mi personalidad es lo el respeto a las misacciones. Y eh, ahora, ¿qué encrucijada podría decir? Bueno, él, él tiene miedo de de, de, irse de la presidencia. ¿Hay algún asomo de que su mismo partido? Eh, pueda hacer algo en contra de él, porque eh, no es secreto para nadie que el partido de la liberación dominicana se va a quedar en el poder. Entonces, no entiendo si muchos interpretan, no, porque eh, este, si la oposición coge el poder, eh, puede haber problemas, puede haber. Hasta ellos mismos lo mencionaron. Me, me parece que una senadora eh, de las que más hablan y las que peor hablan y las que más hablan. Eh, Dijo que si que prácticamente si, si, si Danilo perdía iba a matar a todo el todo preso o, o, iba, o vamos, iba a correr todo el mundo. No, así que dijo. Entonces, parece que hay un miedo, no solamente del presidente, sino un miedo alrededor del presidente de no caer en la oposición del mismo partido. Porque yo no entiendo cómo tú tienes miedo a perder si no vas a ganar la oposición, quien va a ganar tu partido. O sea, tú tienes miedo que tu propio partido inicie una persecución hacia ti. ...tú tienes miedo que tu partido... Eh, ...haga... Eh, eh, ...algún acto... Que, ...que tenga que ver con... ...una persecución ya sea política... ...como ustedes le quieran hablar, decir... ...pero... ...pero, pero lo que veo ahí, no ninguna encrocijada... ...simplemente es el deseo... ...de un presidente... ...perpetuarse en el poder, sen, sen, sencillo... ...que un político le cogió el gusto a la, a la silla... ...y se quiere quedar... ...eso es simple... Eso no hay que buscar un, un ingeniero de la NASA, ni, ni, un, ni un genio, para que calcule eso. No es que por popularidad, no, no, no, es simple, simplemente el deseo de quedarse. Porque nin, ni, ningún partido es tan eh, loco, o ningún partido, hasta vez de la historia de nuestro, de nuestro país y de Latinoamérica, va, el mismo partido va a ganar y va a agarrar a su presidente y lo va a someter a la justicia. ¿O lo va a haber una persecución? ¿O ese es el miedo que hay? Que la división es tan grande Y la enemistad es tan grande Que se avecina, se puede avecinar una, una, una persecución Entre ellos mismos No veo la encrucijada Simplemente hay un documento Que se llama Un documento no un, Una Una estructura Jurídica una estructura que se llama constitución que rige al país ¿Mm? entonces es verdad que la constitución deben ser modificadas dependiendo a veces de las necesidades y el desarrollo que puede tener una, un país y la necesidad de crear nuevas normas o aplicar nuevas normas en el país perfecto, pero Simplemente llamar a toda esa gente que nosotros le pagamos nuestro dinero, para que sesionen una en, haga una sesión para cambiar una, una oración de unos 20 caracteres que diga o que quite el nunca jamás o la reelección o el, el, el, el deshabilitar, deshabilitar a un presidente para un periodo de gobierno. O sea, se, no es que no, no es que no se pueda hacer, es que se ve feo, se siente horroroso. Y más, si un presidente, la cruzidad está ahí, si un presidente en su primer mandato, cuando llega antes de llegar a la presidencia, critica de, ma, de manera ácida el asunto de la relación y rectifica en ese momento, yo solamente quiero cuatro años, pero si su, si su partido va a ganar, si su partido tiene todo el lineamiento y todo el crecimiento que se le ha dado al este y lo ha dado el PLD, como dicen en la gran mayoría de sus eh, eh, miembros del comité, entonces no, hace, no, no tiene que ver que otro, mi, otro, otro miembro del Partido de la Liberación Dominicana siga gobernando, ya sea Leonel, ya sea Domínguez Brito, ya sea quien sea. No tiene... porque la institución corre sola. O sea... Que tiene que ser, que venía a obligatoriamente, que, ayer, que antes de ayer cumplió años, y seguir en el poder porque es el único que lo puede hacer. O San Danilo, que no, no es el único que lo puede hacer. O Leonel es el único que lo puede hacer. No, aquí lo aquí no hay deseo de seguir progresando, deseo de seguir una obra. No, no, no. Aquí, eso quiere decir que ninguna, en el país no existen instituciones que puedan correr. Solo. Pero cuando una institución, cuando una, una cartera se, se dice que tiene, está constituida, es porque ella, por su propio cimiento, au, crece y tiene en, en, en, en, en, en autonomía de crecimiento. Tiene que necesitar una cabeza allá arriba, dando brinquitos y haciendo eh, cosas para poder eh, caminar. No, entonces quiere decir que hemos fracasado en el país, todos los gobernantes, donde ellos tienen que estar ahí obligatoriamente para que la cosa funcione. Entonces usted, eso lo dicen lo, lo que los expertos en gerencia. Usted es un mal gerente, usted es un mal presidente. Porque si usted no está, la cosa no funciona, usted no sirve. Y eso es histórico en este país. Entonces, no es, no es necesario que este país necesite una, una, una, una gente o una, un presidente eterno ahí para poder avanzar. Bueno. Eh, yo quiero decir Tres cosas La primera es saludar o sea, a una, nuestro una, una canción, tres palabras, ¿no? tres palabras. Primero saludar a nuestro amigo Claudio, en la uh -huh. ciudad de Nueva York Claudio Cornelio Que en este momento está en contacto Con nosotros, así que enciende Su televisor verdad en su negocio Y pues pone a los, Sus clientes a disfrutar De este contacto, ya de manera que puedan Estar informados de todo cuanto acontece en el país y en el mundo Así que nuestro amigo Claudio en la Ciudad de Nueva York Gracias por estar en sintonía Pero también eh, decir y compartir esta, La lamentable pérdida en el día de ayer Del destacado político dominicano Hugo Tolentino de Ex-canciller de la República Dominicana Ex-presidente de la Cámara de diputado de la República Dominicana fundador del PRD y fundador del PRM en el día de ayer a los 88 años de edad, Hugo Tolentino pues, eh, falleció, pasó a mejor vida un destacado dirigente político que muchos de sus allegados eh, eh, contrario o no a él en materia política, pues lo describieron como un gran hombre, de manera que la política en la República Dominicana pierde un gran ser humano. Así que paz a los arrestos de Hugo Tolentino Díaz. Reiterar, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex canciller de la República y fundador del PRD y el PRM. Paz a los arrestos de don Hugo Tolentino Díaz. Miren, mi comentario eh, va y decíamos ahorita que nosotros es imposible, eh, emitir nuestros comentarios y estar al margen de lo que es el tema de actualidad, el tema que está en el tapete que es la política eh, producto de que estamos en la antesala de un próximo torneo electoral el cual pues, en esta parte inicial se ha tornado muy confuso de manera que todavía no hay nada eh, definido en este país con respecto por lo menos lo que tiene que ver con el candidato del partido en el gobierno, porque ya los otros podemos decir que casi están definidos. Para mañana miércoles, Sergio Romero y amigos televidentes que disfrutan de este espacio, el expresidente Leonel Fernández está convocando a todos sus seguidores, y los que no son sus seguidores, pero que también se han montado en este barco, eh, en defensa de la constitución en la República Dominicana, convocado, convocando a una actividad mañana frente al Congreso de la República Dominicana, donde también el equipo coordinador de este evento, coordinador de este proyecto de Leonel Fernández, anuncia y oficializa que va a estar eh, encabezado por el doctor Leonel Fernández Reina. Nosotros el día, la semana pasada, cuando Luis Abinader hizo lo mismo que llamó a sus seguidores a ir hasta la, la emplanada del Congreso Nacional, decíamos nosotros que esperábamos ver también la presencia de Luis Abinader como convocante y principal líder de esa actividad. Pues precisamente el doctor Leonel Fernández hace lo mismo y mañana también está llamando a sus seguidores a que le acompañen a la parte, al emplanada frontal del, del Congreso Nacional de la República Dominicana. Lo que quiere Ay. decir que eso viene o continúa eh, o confirma lo que acabamos de decir, que sigue eh, calentando los ánimos y como decíamos nosotros en el día de ayer, eh, sigue eh, fortaleciéndose la tesis de que el PLD eh, cada vez más está más lejos de lo que podría ser ...un acuerdo entre esto, ...entre sus dos principales líderes... ...que tiene el PLD... ...fíjense que ayer también... ...una corriente bochista... ...verdad... ...un grupo de... de dirigentes que tiene el PLD... ...que se están apartados de lo que es el ¿verdad? PLD... ...porque eso lo son no, los que... ...lo que no son lo funcionarios... Que, exacto, lo, que está, no, ...lo que no están guisando... ...pero además lo que... ...han intentado que no desaparezca... La idea. ...el pensamiento y la idea bochista... ...también han sugerido... ...que este tipo de acuerdo de encuentro... ...debe darse... ...difícil... Uh, ...según nuestra percepción... ...de no, que difícil. esa situación se dé... ...ahora bien... ...mañana... ...Leonel Fernández convoca a su gente... ...al palacio... Al, ...a la parte frontal del Congreso Nacional... ...porque mañana... ...va... ...a seccionar... ...el, la Cámara, los senadores donde una vez más se crean las expectativas de que pueda ser introducido este proyecto de ley. La pregunta mía es, la pregunta mía es, si quisiera encontrar alguien que me responda, sea mañana, el jueves o hoy, que se sometan al proyecto de reforma constitucional y pase, entonces se está llamando a protestar porque no, porque se tiene la intención de que se va a someter a este proyecto de ley. Si se sometiera. Y pasa, entonces yo quisiera saber, Sergio Romero y amigos televidentes, cuál sería la próxima acción, tanto del grupo de Leonel como del grupo de Luis Abinader y otros grupos que han estado eh, enarbolando que son hoy constitucionalistas, en defensa de la constitución. La pregunta que yo me hago, ese grupo, llámese Leonel, Llámese a Luis Abinader, llámese como se llame, en el caso de, de Leonel Fernández, yo puedo decir de manera específica, no es defendiendo ninguna constitución, lo que usted está defendiendo es su, de decir, candidatura, su candidatura, su candidatura, claro, su candidatura claro. porque eh, ciertamente, como decía el hermano de don Freddy Verasgoico, el psiquiatra ya fallecido, ver, que fallecidos. este es un país de gente, bruta. de gente bruta, y él no se equivocaba, cada vez que lo decía con mucha sí. con mucho entusiasmo, no es verdad, Leonel Fernández Reina, con todo el respeto que usted me merece, Ningún... que usted lo que está en Armada es que se respeta la condición, no es verdad. Usted lo que busca es: no es que se respete, sino usted está defendiendo su candidatura no, dentro no es... del PLD. Y yo, y yo creo que lo que él está defendiendo no enfrentarse al poder. Pero tampoco estamos. No enfrentarse al poder, porque, porque eh, eh, eh, hacer una reforma de la constitución para habilitar a Danilo Medina. A él no lo, sí. no, lo, no lo saca de ser candidato, de, sí. de pelear en la, en la sí, primaria con sí, Danilo. pero, sí, pero, pero, pero con no primer. habilitarlo, no habilitarlo, estaría seguro que fuese... Claro, que, que no tendría claro. Que, con eso, reiteramos, no. no estamos nosotros ni en contra ni a favor, es una decisión una de ustedes, del Congreso Nacional y de los pelereístas, si, mira, si la permite la que el asunto de la defensa pase. de la Constitución en, este, en estos últimos seis, eh, seis meses o años, nos han convertido a nosotros los espectadores, los que lo, la verdadera persona que, a, que, que apoyamos, que la constitución no sea modificada para asuntos personales, porque no somos de ningún partido ni tenemos ningún ningún arraigo con ninguna institución política. Entonces ahora mismo nos sentimos hasta ofendidos cuando vemos a toda esa gente apoyando una nueva reforma de la constitución, porque sabemos que no es con el mismo interés que lo, que lo hago yo esa misma persona en, el, en, el, en un punto dado, cuando se vean como en el punto donde está Danilo, van a pedir reforma. esa misma persona porque lo mismo que ahora mismo, los mismos que, que piden que no, se, que no haya reforma constitucional, los que están en el, en, el, en, el tren, en el tren político, son los mismos que en el 2015 querían, querían, eh, querían reforma. los mismos sí. Fíjate, Serio. Y en el 2010... Fíjate que lo, así sucesivamente, entonces. Eh, lo, ayer, Sergio Romero, también se dio una rueda de prensa por un grupo de connotados juristas que tienen como finalidad someter a la justicia a los funcionarios y los congresistas que sean capaces de venderse. O sea, están sí. está estructurando un expediente En función sí. de lo que pudiera pasar Víctor, pero si aquí no han podido eh, demostrar el, el, bueno, el, La participación de los millonarios Ni la cosa en Odebrecht van a van no, a... no, pero oye ¿Eh? esto Oye esto, serio Están pronosticando lo que pudiera pasar Están recabando ya eh, Óyeme eh, eh, eh, Víctor, ¿Cómo se llama? Eh... Víctor, mira Es que ellos saben Que esa constitución se va a modificar como si fuera que va a amanecer mañana. Pero oye, serio, recabando informaciones Porque, oye. y pruebas, oye, escúchame en sí. serio, recabando informaciones y pruebas para algo sí, que sí. pudiera pasar. Sí, sí, sí, sí. ahora viste. Pero tú sabes cuándo es que va a pasar, uh -huh. tú sabes cuándo pudiera pasar, si realmente someten el proyecto y se concretice, materializa. Ahora, si no si no pasaran, si lo, si lo sometieran y no pasar el proyecto, o sea, que no va a pasar nada. Lo, la, única, la única suerte que tiene Leonel es que la gran mayoría, muchos... Todas las encuestas, todas, hechas hasta por el mismo gobierno, eh, no, no se oponen a la reelección de Danilo. Lo que se oponen a una modificación de la Carta magna que es lo mismo. En el, al fin y al cabo, es lo mismo. Eso es lo que favorece a, a, a, a, a, a Leonel Fernández en esta situación. Pero yo te voy a decir una cosa. El pueblo modifica la Constitución. El pueblo levanta la mano. El pueblo tiene la facilidad aquí, en este país... El pueblo lo único que hace con derecho es votar y lo hace, la, más del 80% lo hacen por un picapollo, por un bono gana, por un bonolú, por una llena el tanque y por 500 pesos. Oye, mira por dónde vamos. Entonces, es el único derecho que tiene. Después, él no elige más nada, no hace más nada el país, el, el ciudadano. A quienes tiene Leonel Fernández, a quien tiene que a, a Luis Abinader eh, llamar A quien tiene Hipólito Mejía llamar Es a sus A sus legisladores Que son los que levantan la mano A eso es el que tú tienes que convencer Al pueblo tú no tienes que Al pueblo, tú no tienes que convencerlo Pero El hoy, pueblo está convencido oye, totalmente de eso Porque todas las encuestas lo dicen oye, O sea, serio, tú okay. quieres convencer a un pueblo Que está convencido, sin embargo no convence Ni habla con tus... Que le levantan la mano que son los que tienen el derecho a crear o no la ley Que son a quienes realmente ellos pudieran tener el control el esa, pudieran Más que nosotros Claro, nosotros somos la mayoría no. Ellos son dos o tres Entonces volviendo al grupo de juristas Porque hay cosas como que te chocan que, Eso salir en los periódicos Perdón Oye el grupo de juristas, ahí están los vinchos encabezados ese grupo los vinchos eh, Pedro eh, Abel Rodríguez de Lorbe Ex procurador. El, el procurador de la. Pedro Romero Confesor. Recordista. Otro, otro, otro. Eh, fue, fue este procurador que, también. Este Enrique Hernández, que también fue procurador sí, sí, sí. de la República. O sea, eso es el, esos parte del grupo que está encabezando este equipo de connotados juristas que se van a, a emplear a fondo para so, hacer este tipo de acciones y someter a la justicia. Que ya están recabando informaciones, ¿verdad? Y documentación, de, sin haberse producido absolutamente nada, porque pues, tienen toda la información para inmediatamente se materialice. Si se materializara, pues accionar en contra de estos eh, congresistas y estos funcionarios que estarían eh, comprando eh, votos para levantar la mano y que la reforma eh, constitucional pues, pueda pasar en el Congreso Nacional. Vamos a una pausa comercial. al regreso, pues nosotros seguimos. Eh, con los comentarios de este martes 19 de julio del año 2019 en esto que es Contacto Diario. No le cambie que en breve regresamos.